Mejor este, entonces va a ser una traidita. Me hago pues un animal salvaje, me hacen los ojos mucho mejor. Sí, sí, sí. Yo no, como apaño mejor eso, sí. Te cojo la comisura. ¡Ah, qué rico! Y se deja que vaya comiendo ahí. ¡Qué rico! Bien. bien, bien, ¡Ay, se me ríe. <risa> Uy, que bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, Poquitos a poquitos, que vaya tragando él. ¿eh? El sábado para H respira por fatal. Si sí, ves que, es que hace. Cuando traga, déjale que se tranquilice, ¿vale? Sí. Pare pareces un ratón. Me <ríe> me den conejito